Algo importante que debemos aprender en Python es a definir funciones, ¿vale? Para eso vamos a indicar def para una palabra reservada de Python, para definir una función, y el nombre de la función, en este caso ya aprendiendo a pedir un número por pantalla, que podríamos decir de esta forma, con un input, decirle, eh, danos un número, un número, podemos decirle eh, ya sabemos cómo pedir capturar eh, datos por pantalla que fue en el video anterior, ahora vamos a definir una, una función para sumar que nos reciba dos parámetros en este caso el número 1 y el número 2 los dos parámetros que vamos a hacer en este caso vamos a comenzar diciendo print número 1 y número 2 para que solamente nos muestre lo que recibimos eh, por teclado sí. entonces eh, vamos a definir una función una vez eh, definida o establecida vamos a llamarla para que podamos verla como tal de canso voy a borrar este código y voy a colocarle sumar sí. entonces voy a decirle 5 va a ser mi primer parámetro y 7 va a ser mi segundo parámetro en la pantalla nos va a mostrar 5 y 7 que es lo que nosotros le estamos diciendo en esta eh, operación de imprimir, para esto quiero enseñarles un poco de los operadores y me guío de la página w2schools que las dejaré eh, en la descripción del vídeo, así que estos son los operadores que maneja python, el más, es la adición, el menos pues la sustracción, eh, el asterisco para la multiplicación, el slash para la división, el porcentaje para el módulo, los dos asteriscos para la exponenciación o exponente y el division con los dos eh, slash, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, que con el más podemos sumar, restar, multiplicar, dividir, y el módulo, podemos hacer nuestras primeras operaciones en Python. Digamos que tenemos una función que se llame sumar, ya sabemos que tenemos que tener la palabra reservada def, y al finalizar, colocar los dos puntos, que serían prácticamente como los corchetes, pero esto es más interpretado. Vale, entonces, tenemos sumar, y yo quiero que me imprima la suma, no solamente los números, sino la suma de los dos números. Entonces hago esto con el más, le digo 5 7, 12. Entonces vamos a colocar un mensaje que diga, la suma de estos dos, eh, perdón, podemos imprimir en la función, digamos, print, la suma de estos números es y con una coma le añadimos que es número 1 más número 2 podemos borrar ya este print listo entonces vamos a decirle sumar 5 y 6 5, 6 para separarlo por parámetro este 5 se convierte en este número 1 que recibe la función y este 6 este se convierte en el número 2 de la función, del parámetro que recibe la función, vale entonces tendríamos 5 más 6 entonces diríamos la suma de estos dos números es 11 perfecto entonces podríamos hacer eh, un ejemplo, pidiendo los números por teclado, digamos, número 1 es igual a in, input decimos, digite primer número sí y luego decimos, número 2 2 es igual a input o a in que contiene un input el cual vamos a pedir un número digamos digite el segundo número dos puntos y vamos a correr nuestro programa pero antes de eso tenemos que llamar nuestra función suma que nos va a recibir número 1 y número 2 para que cuando reciba estos parámetros número 1 Número 2, pues lo que va a hacer es sumar lo que trae el número 1, que lo recibimos por teclado, y lo que trae el número 2, que lo recibimos por teclado. En este caso me está eh, me dice un define suma, porque en realidad se llama sumar la función, entonces eh, vamos a escribir sumar acá, y listo, con eso corregimos el error. Listo, nos va a pedir dos números, vamos a decir 25 y 25, y dice la suma de estos números es 50, ¿vale? Espero que hayan aprendido, pueden hacer un ejercicio de hacer las funciones, operaciones básicas como la multiplicación, la división, guiándote de la página de operadores de Python que te la dejaré en la descripción. No siendo más, hasta la próxima.